¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria en el Museo Malvinas, Islas del Atlántico Sur. Eh, vamos a esperar un, un tiempito para que se vayan sumando a la transmisión. Bien, hoy, eh, hoy es 22 de mayo, es un día muy especial para nuestra historia. 22 de mayo de... 1810 se inicia el, el proceso revolucionario de nuestra historia, de nuestra nación, en esta idea de soberanía popular, eh, terminando de alguna manera eh, siglos de dominación española en nuestro continente. Y también hoy, 22 de mayo de 2020, eh, es un día también muy especial porque justamente nuestro gobierno nacional está discutiendo con nuestros saqueadores externos, en otra de las tantas vertientes que también discutimos eh, en el museo, que tiene que ver con la soberanía económica, que es también eh, una cuestión muy importante de, de nuestra historia. Pero hoy eh, vamos a hablar de un tema muy particular que está relacionado con la soberanía popular, que está relacionado con la soberanía económica, que tiene que ver con la soberanía territorial. ¿Cuál es el territorio de la Argentina? y qué es esto que hablamos en, en, en los flyers durante esta semana, que es el hecho de que la Argentina es un país bicontinental. Y para eso, eh, quien nos acompaña hoy es un especialista en el mapa bicontinental, eh, se los presento para quienes lo conocen, ya igual es muy conocido, Mario Golpe. ¿Qué tal Mario, cómo andás? ¿Qué tal, cómo están? Bueno, me alegro de poder hoy este, continuar con estas charlas que han sido tan, tan buenas y, y bueno, hablaremos un poco de, de esto del, mar, del mapa bicontinental, Bien. que tiene su historia. Exactamente. Eh, Mario eh, es parte de, del staff del museo desde que se inauguró en junio de 2014. Eh, es también eh, miembro del Instituto Malvinas eh, de La Plata. Es titular de la Cátedra eh, de Malvinas del Instituto, que está también eh, asociada a la Universidad Nacional de La Plata. Y como si fuera poco, es excombatiente de Malvinas. Así que para nosotros es más que un orgullo eh, que Mario eh, trabaje con nosotros en el museo. Bien, cuando quieras Mario, empezamos con, con la charla y las diapositivas, ¿te parece? Bueno, bueno, vamos a empezar. Bien. Vamos a ver qué vemos. La última frontera. Bueno, empezamos. Sí. La última frontera. ¿Será la última frontera? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la ampliación de la plataforma, del límite exterior de la plataforma argentina en el mar. Esto significa que si nosotros hasta ahora éramos un estado ribereño, y miráramos hacia el mar, supongamos en cualquier punto, Mar del Plata o cualquier otro punto, y miráramos hacia el mar, hoy esa última frontera, de la cual podríamos hablar, estaría a 350 millas de distancia, casi 700 kilómetros de un territorio marítimo. Bueno, decíamos que la última frontera es por la ampliación del límite externo de este, esta, esta ampliación a, tre, a 350 millas, por las cuales este, nosotros nos pararíamos en cualquier lugar de la costa ribereña y podemos mirar hasta casi 700 kilómetros de distancia. Eso hace que la Argentina tenga un nuevo mapa, que tiene su historia, que tiene su evolución. Y que también nos replantea ahora una cuestión. ¿Somos un estado ribereño o pasamos a ser un estado marítimo? Podemos ver un poco la historia. Esto es lo que yo planteo ahora, y que lo he visto en el, el doctor César Lerena, el otro día lo planteaba también. Un estado marítimo. No somos, no somos más un estado ribereño. Avancemos, Juan vamos un poco a la historia, porque esta historia de, del margen continental, de las millas que se han obtenido, tiene su, su, sus antecedentes históricos en patriotas como Guillermo Brown, el almirante Brown, por eso se llama esta los almirantes. Y Brown, en 1815, mucho antes... De Bellinghausen, que era la expedición rusa, llegó a la Antártida en la fragata Hércules. Está bien con un problema de un desvío por unas tormentas, pero realmente el, el almirante Brown fue el primero de los argentinos que llega a la convergencia antártica. Está Julián Irizar, otro almirante eh, también conocido que yo tuve en la guerra, como, como anécdota, pude venir en el, en el barco, en el almirante Irizar, me trajo y me salvó la vida. Y bueno, Julián Irizar también fue uno de los pioneros, uno de los pioneros en este, los salvamentos en la Antártida. Está Sobral, el alférez Sobral, y debería estar también el almirante Storni, que también el almirante Storni, en este caso, es eh, una figura emblemática porque de acuerdo a sus acciones se, de, se declaró en la Argentina el Día de los Intereses Marítimos Argentinos en honor al almirante Storni por sus estudios, por su necesidad, por su necesidad de investigar todo lo que tenía que ver con la plataforma continental y el alférez Sobral también eh, es otra de las figuras emblemáticas porque fue uno de los primeros el primero que, que va en una expedición y que luego conforman la, lo que fue después la, en la isla Lauri, en, en las Orcadas, la primera estación meteorológica y por supuesto la Argentina tuvo la primera ocupación de, un, de Argentina, o sea, fue la primera ocupación Argentina y fuimos los primeros seres humanos, personas que en forma permanente como país, permanecieron en la Antártida desde 1904. Sigamos avanzando, Juan. Bueno, acá lo que vemos es, eh, en, desde 1904, la Argentina inauguró ahí el Observatorio Meteorológico en las Islas Orcadas del Sur, y bueno, esta fue, este es un hito muy importante, porque el 22 de febrero, ahora nosotros celebramos siempre el Día de la Antártida, y en este caso vemos cómo el pabellón nacional, ese día, 22 de febrero de 1904, se hizo, empezó a flamear en estas islas, y en forma ininterrumpida, la presencia argentina en la Antártida, que es única, porque el segundo país en llegar a la Antártida tardó 40 años en, en, en hacerlo. O sea, y este es uno de nuestros reclamos, y en esto hay varias teorías en las cuales por qué nosotros estamos en la Antártida, pero, pero una de ellas eh, es la que un constitucionalista como Arturo Sampaio hizo, hizo también este, de esto, un estudio en el cual dijo, bueno, Argentina debe defender el hecho de que era Res Nullius la Antártida y que nosotros fuimos los primeros ocupantes. Después, Juan, vos sabrás que participó en una activa participación en la constitución del 49. Pero esto es fundamental, Argentina desde 1904, es en forma permanente, está en la Antártida. Bueno, ahí no, no sé qué vas a traer, a ver... ¿Qué estás mostrando? Bueno, la constitución de la Nación argentina del 49. Bueno, ya sabía que tenías ahí en el libro, por eso decía. Bueno, bárbaro. Eh, entonces, quedó claro, ¿por qué estamos hablando de la Antártida? Porque el mapa bicontinental está, y está también este, agregando un otro continente, como es la Antártida argentina, como, como es la Antártida, y por lo tanto tenemos que saber por qué. Sigamos avanzando. Bueno, los, los británicos no se quedaron ahí este, quietos, como siempre, eh, tratando de ocupar territorios y tratando de molestar. Eh, bueno, Argentina era el primer ocupante y como reacción, como reacción a la ocupación argentina de 1904, emiten, como van a ver ustedes a la izquierda, en la carta patente de 1908, emiten una carta patente directamente del rey Jorge y dicen, bueno, nosotros a partir de ahora vamos a ocupar desde el meridiano 20 hasta el 80 y desde la latitud 50. Entonces tomamos para nosotros lo que son las islas sanguis del sur. No sé si Juan, si vos las podés mostrar ahí. Bueno, y si no, son las chiquititas que están a la derecha. Las, acá ahí o acá en esta otra. Bueno, perfecto. y Después las horcadas del sur, que para nosotros son San Pedro, y las Islas Malvinas. Y esto es muy importante, empezar a, a hacer cultura sobre, digamos, qué nombres tienen nuestras islas, porque por falta de cartografía, por falta de un departamento de toponimia, nosotros le pedimos a Gran Bretaña tener este, las, cartas, las cartas que ellos tienen, y por eso adoptan los nombres de Georgias del Sur, de Sanguis del Sur, como están en el norte. Pero para nosotros, las Georgias del Sur son San Pedro, y las Sanguis del Sur, San Santiago. Bueno, en este caso, directamente los británicos, ustedes fíjense en la izquierda, toman parte de la, de la provincia de Santa Cruz, toda Tierra del Fuego, y también parte de Chile. Luego hubo una protesta argentina y chilena que tardó nueve años en contestar el Reino Unido y entonces a la derecha, en, el, en la tapa de este libro de Fite, ustedes ven lo que ellos consideran el territorio antártico británico, consideran las islas San Santiago, San Pedro como de ellos y también una cuestión, las orcadas del sur, la Yetland del sur, o sea, todo eso en rojo es lo que ellos consideran como propio y lo hicieron ese escaloncito nada más. Entonces, fíjense cómo actúa el imperio. Acá, acá es una carta patente de rey y se terminó. Y eso fue por reacción a la acción argentina. Así se va luchando y conformando el mapa argentino. Sigamos. Ahí, Mario. Eh... Te sumo lo que bien estabas sí. diciendo, que justamente como la consigna del encuentro es hablar de la bicontinentalidad de la Argentina, es fundamental esto que estaba diciendo Mario de eh, tomar en cuenta los argumentos de por qué una porción del continente antártico es parte de la Argentina, y esa es lo que nos transforma en un país y una nación bicontinental. Es decir, porque hay una porción sudamericana y hay una porción antártica y es muy interesante lo que mencionaste recién, a veces a uno se lo escapa eh, en el día a día, que es que somos el primer país en tener presencia permanente de forma ininterrumpida sobre el continente antártico ya desde 1904. Pequeña mm. acotación. Bueno, y acá nos vamos al tiro del cañón y vamos hablando un poco de la Antártida y vamos hablando un poco también de ese margen continental, de esa ampliación que tuvo la Argentina que ya la vamos a ver a 350 millas. Pero antes de esto pasó pasó en la historia pasaron muchas cosas. Y vos seguramente debes saber del Mare Nostrum, el Mare Nostrum de los romanos. Para los romanos el Mediterráneo era era el Mare Nostrum, Nostrum y nada más. Entonces, ¿qué hacían? Eran los dueños del mar. Hasta que la lucha entre los imperios hace que el jurista holandés Hugo Grotius, o Grocio a veces también, dice eh, que era holandés, y en el momento de mayor poder del imperio holandés, dice, vamos a hacer el mare liberum, o sea, el mar y todos los mares y los océanos eran libres, ¿Pero libres para qué? Libres para pescar, para conquistar, para robar, para expoliar recursos. Claro, los países recién que se podían estar formando este, no, no tenían poder, entonces el mar libre le daba a Holanda el mayor poder. Y en ese momento el Reino Unido estaba en decadencia, entonces este, ellos hicieron el mare clausum. El mare clausum parecen cosas difíciles, pero no, el mare clauso se cerraba, es el mar de pescamos nosotros ahí en esta zona, el mar es cerrado, y bueno, y cuando les convino, cuando el Reino Unido luego en el siglo XIX y parte, empezó también a tener un gran desarrollo, entonces también coincidieron con el mare libero. Pero esto traía siempre problemas, siempre traía problemas, una vez era cerrado, una vez era abierto, entonces ¿cómo se resuelve entre los imperios ¿a dónde se puede pescar o cuál es la, la soberanía de un país en, en la ribera? La soberanía de un país en la costa era al tiro del cañón. O sea, lo que un cañón desde, el, desde la costa tiraba y llegaba en ese momento, que eran unas tres millas, hasta ahí era la soberanía del país. A partir de ahí todas las potencias, todos estos imperios podían pescar, podían, ¿se entiende? cómo era la, la, la imposición que nos hacían, y cómo nosotros, fíjense, eh, al tiro del cañón, esta, lo, también nosotros lo teníamos, tres millas de la costa, venían los ingleses, los holandeses, los franceses, pero sin embargo, Argentina va empezando a cambiar hasta que hoy, después vamos a ver cómo tenemos 350. Pero bueno, por la fuerza, era así. Hasta que, ¿qué pasó? Sigamos. Bueno, ahí vamos a ver una moneda este, que está sobre el Pacífico, sobre todo dice 200 millas de soberanía sobre el Pacífico, Chile, Ecuador y Perú, 1952. Bueno, después de la guerra, los países eh, ganadores de la guerra, como Estados Unidos, impusieron una nueva forma de, de tener soberanía sobre el mar y sobre la plataforma, y en ese caso, Estados Unidos se impuso una, la idea de, la, de los 200 metros de profundidad, que nosotros también lo hemos tenido. Los 200 metros de profundidad eran, era una forma de, de tener ellos, de asegurarse, el rey, Estados Unidos después de la guerra, la este, explotación de hidrocarburos offshore, que en ese, o fuera de la costa. Que en ese momento, bueno, no eran tan comunes, pero se aseguraban eso, y por lo tanto Estados Unidos comenzó con esto, pero al movilizar esta cuestión de, la, de los 200 metros, cuando nosotros vamos a, al lado chileno, ahí donde está la monedita, y, y, y vamos no tenemos una plataforma igual a la que nosotros tenemos del lado del Atlántico, claro, a los pocos kilómetros, a las 5 o 6 millas, en Chile caes a un abismo, a un abismo de 4 o 5 mil metros. Entonces, ¿qué hacían los, los países imperiales? Y pescaban pescaban hasta 9 millas de la costa, del lado chileno, del lado de Ecuador, del lado de, de, de bueno, de, también de Perú. Entonces, las mayores riquezas que tenían los países del Pacífico, que, es, que son la pesca que hay en la corriente de Humboldt, hay una corriente de Humboldt que si vos la mirás, viene desde el sur de Chile y va subiendo, pero está, ¿sabes a cuánto? A 200 millas, aproximadamente. Por eso esta razón de las 200 millas, y que nadie nos explicó por qué había 200 millas. Y 200 millas es correr o un minuto el mapa este, desde arriba, para ser en el meridiano, o corrían 200 millas, porque ahí llegaba la corriente de Humboldt. Entonces, esto siguió, esto fue en 1952, y luego siguieron los países latinoamericanos peleando por esto, y vos fijate que esta lucha latinoamericana, ¿qué logró? Bueno, en 1982 se aprueba en la Convención del Derecho del Mar un mar territorial de 12 millas, la zona contigua, que son 24 millas, y la zona económica exclusiva de 200 millas. Mientras tanto, en los años estos anteriores, la producción pesquera mundial de América Latina, sobre todo por el Pacífico, al ampliar los países latinoamericanos a 200 millas, pasaron de 1,4% en 1938 a 22,5% de lo que era la pesca mundial. Entonces, estas son las cosas que tienen importancia. Por eso la importancia de las 200 millas, por eso la importancia de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Ahí, no, Mario... Eh... Entonces, te, te, te sumo, para... que es increíble, digamos, cómo se genera un orden después de la Segunda Guerra Mundial. Y es como que, de alguna manera, eh, la disputa territorial pasó a los mares, digamos, en una escala amplia. Y es interesante cómo fueron los países de América Latina, como bien vos lo decías, quienes tuvieron la iniciativa de generar soberanía a través del mar, con ese criterio eh, que nace con, con la iniciativa de Chile de las famosas 200 millas que derivó en la Convención del Mar. Digo porque a veces cuando hablamos en, en la diaria de política internacional, hablamos de países centrales, países periféricos, países del primer mundo, países del tercer mundo. Sin embargo, cuando justamente hablamos de la territorialidad del mar, quienes terminaron tomando el protagonismo de esa discusión, eh, y terminó sentando las bases del derecho marítimo hoy en día, en términos de soberanía, fueron justamente los países de América Latina. Y eso uh -huh. quizás es un dato desde el punto de vista histórico que, que muchos eh, no lo conocen, y que es interesante eh, reflotar, y que a su vez estas discusiones de, de los mares tuvo de alguna manera que ver, eh, bueno esto después lo vamos a charlar más adelante, respecto de cómo se terminó configurando las cuestiones del mar durante el conflicto bélico del Atlántico Sur ya en el año 82. Sí. Bueno, sigamos. A ver qué viene. Bueno, aparece entonces, después de que hemos hablado de las 200 millas, aparece la presentación de Argentina en el año 2009, eh, con todos los datos que se habían en la parte más azul oscura que ustedes van a ver, es la ampliación a 350 millas, ahí se demarcaron todos los puntos necesarios para llegar a 350 millas, ¿por qué? Porque en ese momento se permitió, y dice, bueno, aquellos países que tengan hasta 200 millas, pero si la parte del continente se extiende o hay parámetros, o sigue hasta mucho más allá, bueno, hacemos una convención en 350 millas y así Argentina adoptó esto y tuvo todo un trabajo que duró muchísimos años, alrededor de quizás 20 años, estuvo ahí trabajando, hasta que en el 2009 se hace la presentación y se, y se pone un convenio de 350 millas en las cuales Argentina es una de las plataformas más grandes del mundo. Entonces eh, es, es muy importante esto porque bueno lo que decíamos miren del lado chileno el lado chileno no tenía este, posibilidades de extenderla por eso ellos tienen ese régimen de las 200 millas pero bueno esta fue la, la idea y también fue eh, la idea de sumar a la Antártida en la cual aparece por el mapa bicontinental sigamos Bueno, la Copla. la COPLA era, fue quien se, digamos, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, es quien decide y quien trabaja, quien pone los puntos, quien hizo con sus científicos todos los estudios, y bueno, y llegó a la conclusión, eh, ustedes van a ver en, en el borde de este mapa, todo verde, este, van a ver ese límite exterior de las 350 millas. ¿Y, ¿Y por qué será verde? Es una pregunta que me hago. Este... Hmm. Y creo que tiene que ver con una cuestión biológica y una cuestión cultural. Es, es más cultural porque en realidad lo que a lo mejor eh, quieren mostrar es como una extensión de la pradera, de una pradera que hay en el mar. ¿Y por qué? Porque si en este mapa, aunque no sea el dice espacios marítimos y los marquen verde, nosotros tenemos que saber que los vegetales, que los montes, que, los, que lo que llaman los montes marinos, lo que se llaman también las algas marinas y que conforman enormes extensiones, ¿qué hacen? Son fundamentales para la vida humana. Y estas praderas que están acá, estas praderas verdes que están acá, nos salvan la vida, porque estas praderas del mar absorben el doble de dióxido de carbono que cualquiera de los, montes de, que cualquiera de los árboles que tenemos en cualquier selva, incluso absorben el doble de la Amazonia. Cuando un monte o un bosque absorbe, supongamos, 30.000 toneladas de dióxido de carbono, los, los, las praderas marinas absorben 84.000 por eso hoy con la contaminación que hay el dióxido de carbono en estas praderas el mar es fundamental no destruirlas y mantenerlas porque eso es lo que nos salva el mar absorbe gran, la gran cantidad de dióxido de carbono el doble que los árboles de la tierra sigamos bueno nos unimos a los mapas bicontinentales y tenemos un festival de mapas bicontinentales. Entonces, eh, hoy creo que se van a ir con esta idea sí o sí. ¿no? Tenemos el primero, que es un mapa bicontinental satelital. El segundo es el mapa político y a su vez políticamente invertido, en la cual después vamos a explicar por qué Argentina ven que se ve como una península que casi va a tratar de unirse con la península Antártica, ¿eh? y después lo vamos a ver en proyección, la importancia de por qué está dado vuelta este mapa. Y también a la derecha, bueno, tenemos el mapa físico, mapa bicontinental físico. Bueno, una vez que fijaron esta imagen, vamos a avanzar hacia la otra. ¿Qué pasa con la ampliación del territorio? Bueno, fíjense que la ampliación del territorio, volvemos al anterior si querés, o lo dejamos, bueno, ahí volvemos a volver. Un millón setecientos ochenta kilómetros cuadrados se suman al territorio emergido de la, de la, de la República Argentina. 4.800.000 kilómetros están comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas que teníamos en el 2016, ¿se entiende? Nosotros tenemos un territorio de casi 3 millones continental, le sumamos 4.800.000, le sumamos 900.000 de la Antártida y ahora sumamos 1.782.000 kilómetros cuadrados, que es lo que se amplía el territorio nacional en el, en el mar. Esta este es lo que, la importancia que tiene la ampliación a 350 millas. Y entonces, ahora vamos a avanzar un poco más, al próximo, sí. Y bueno, y ahí tenemos a la izquierda, hoy me estás corriendo de a dos. a ver, la, volvemos. No me estás apurando, ahí estamos. Bueno, fíjense que este es el último mapa bicontinental de la República Argentina, el que está a la izquierda, tiene toda esa superficie en celeste más oscuro, bueno, y acá vamos a hacer luego una diferenciación, tenemos un problema, un problema importante, que es que, no son el conflicto con el Reino Unido, no son las Islas Malvinas, sino son las Islas Malvinas y los mares circundantes, las Islas San Pedro, Georgia para los británicos, las Islas San Santiago, Sandwich, y el territorio antártico-británico que se superpone a la Antártida argentina y es más grande aún, 400.000 kilómetros más. Entonces, no lo puedo señalar acá, pero con todo eso que describí, el conflicto Malvinas es el conflicto en kilómetros cuadrados más grande del mundo. Porque los británicos, sin contar la Antártida, nos están sacando 1.600.000 kilómetros cuadrados que nos están ocupando. Cosa que antes de la guerra no lo hacían. Porque nosotros antes de la guerra llegábamos hasta las 12 millas a pescar y prefectura controlaba el mar. Pero... Ahora el conflicto geopolítico se extiende a la ocupación, no solo de las, por ejemplo, en las Orcadas, o, o perdón, las Orcadas las, las Georgias o San Pedro, para nosotros, establecen alrededor de, todo ellas, de ellas un millón de kilómetros cuadrados que no podemos tocar. No sé si voy muy rápido y se entiende, pero es entonces. Alrededor de cada una de esas islas, los británicos ocupan los mares y no, no podemos hacer nada... Este, se imponen por la fuerza y hay un conflicto geopolítico de 1.600.000 kilómetros cuadrados, sin contar la Antártida, porque por el momento está bajo el Tratado Antártico. Pero si el Tratado Antártico se rompe, tenemos que dis discutir un territorio de, perdido de 3 millones de kilómetros cuadrados. Ahí te sumo, eh, Mario viendo el, el, el mapa, el último mapa este que tenemos acá a la izquierda, sumado a este, eh, esta visión eh, esférica, digamos, ¿no? de la Tierra, eh, satelital, es importante tomar en cuenta que cuando uno analiza los grandes imperios de la historia, ya sea el imperio romano, el imperio mongol, eh, o mismo también el imperio británico, ¿no? porque no nos olvidemos eh, que es un imperio. Sí cuando hablamos de la disputa de soberanía territorial con Gran Bretaña, no hablamos únicamente de las Islas Malvinas, la Isla Soledad y la Isla Gran Malvina. No hablamos únicamente de las Georgias y de la Sandwich, sino que además de sumarle a la Antártida, le sumamos todo el mar circundante, que si hablamos de disputa de soberanía, los kilómetros cuadrados que están en juego entre nuestro país y el Reino Unido, son equivalentes en muchos aspectos superiores a lo que sería el territorio continental sudamericano, ese territorio clásico que, con el que tanto eh, nos hemos educado, bueno, ahora vamos a ir a, a hablar de la cuestión histórica, y hace que detrás de Malvinas se encuentre ni más ni menos que la disputa territorial de soberanía más grande del mundo actualmente, en vigencia. ¿Sí? Y, y retomando lo, lo bueno. que decías respecto de, de la guerra... Los británicos antes del año 82 controlaban las islas y tres millas náuticas alrededor, promedio, de cada una. Y como consecuencia de la guerra, eh, hubo una expansión británica sobre eh, el Atlántico Sur. Bueno, antes de pasar a la otra, eh, vamos a empezar. ¿Por qué puse esto del, del hombre que va al espacio, aparte de una soberanía espacial y demás? Lo puse porque la Tierra, el 70% es agua... Y el 30% es el, el, la parte continental emergida, la tierra, digamos, en sí que conocemos. Y nuestro territorio es 70% agua y 30% es tierra emergida. Y la tierra también tiene esa proporción. Y bueno, no quiero hacer ninguna, cosa, pero el ser humano también tiene el 70% de agua, ¿no? Entonces, Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que va al espacio, cuando, cuando ve, no ve una tierra una Tierra como la vemos nosotros, ve, como dice él, la veo como una hermosa esfera azul, porque claro, el 70% de esa esfera era agua. Y esa es el, el, esta idea marítima, esta conciencia marítima, que vamos de a poquito eh, tratando de ir viendo en estos mapas. Avancemos. Bueno. Un poco de historia. Miren esto, 1927. ¿A alguien se le ocurre que podría haber pensado en un mapa bicontinental? ¿A ¿Alguien en 1927 se le ocurrió dibujar un mapa bicontinental? Bueno, veamos qué pasa con esta joyita cinematográfica. Es una película de moneta que estuvo el famoso libro de cuatro años en las Orcadas del Sur. Y bueno, acá este, fue muy curioso encontrar este, entre los hielos de las Orcadas, donde va a las islas que Argentina tiene por primera vez desde 1904 ocupando el territorio antártico. ¿no? Ahí están por salir, eran bastante elegantes, a pesar del viaje, bueno, entonces acá este, vamos a encontrar una joyita que es esta. Miren ustedes. Aparte, tuvo una pro, la proyección antártica, sobre todo, es, es curiosa porque ¿de dónde salió esa proyección que más o menos es la misma que tenemos ahora? Interesante, bueno, ver estas cuestiones que. Que pareciera que desde hace muchos años, eh, quizás desde la época de Roca, entre los liberales con distintos fines, con distintos fines que en la época peronista, este, hacían estas investigaciones. Pero bueno, sigamos. Eso fue, digamos, una perlita para mostrarles. Y acá empieza a haber una, una disputa. Ya entramos en la época. Peronista en la época del, del 1940, 1900, el, primer, el primer peronismo. Entonces, este, bueno, ya eh, Chile empieza a protestar, eh, porque Argentina desde 1904, fíjense, tenía esa base ahí, en las Orcadas, y después este, quería ocupar la Antártida, la Antártida era un, un tema muy clave, como lo vamos a ver para Perón, entonces este, los británicos, que también como lo vimos hoy en uno de los mapas, querían parte de la Antártida, Perón y se reúne con el presidente chileno, discuten esta cuestión y, y creo que llegan a un acuerdo muy importante que es decir, bueno, la Antártida chilena, ven, si la ven en la, en, la estampita, en la estampilla azul, se va a ver que también pretende parte de la de la península y Argentina también. Entonces eh, Argentina ocupa entre los 20 y los 74 grados y Chile va hasta los casi 80. Entonces entre los dos dice, bueno, nos reconocemos las partes en las cuales no coincidimos. Que a lo mejor está ahí donde estamos con la fotito, pero bueno, no importa. Creo que se imaginan que hay una parte que coincidimos y una parte que no. La parte este, que no coincidimos, dice, bueno, se la discutimos entre nosotros, se la discutimos entre dos países de Latinoamérica y sacamos a los británicos afuera. Y esa fue la idea, esa fue la idea y por eso se firmó este, este tratado de la Antártida Sudamericana, que después hoy hubiese tenido un final tal vez mucho mejor, con como yo pensaba a veces también, decir por qué no si teníamos estas potencias acá ocupando, no hacíamos las bases, las bases antárticas de la UNASUR. Y sumamos a los países latinoamericanos, y sumamos a Bolivia, y sumamos a todos los países que no tenían no tienen, digamos, su parte marítima o no tenían proyección antártica. Y esa era la idea. Este fue el, el origen de lo que para mí este, luego se conformaría con lo que hubiese sido y desarrollado UNASUR. Ahí existió una Antártida Sudamericana. Ahí te sumé, eh, Sí. Digamos, relacionando esto que estás explicando con la, el encuentro que tuvimos tanto con Uriel Ehrlich como con Daniel Filmus, esta idea de entender a Malvinas como una política de Estado. Y eso, digamos, que se aplica a Malvinas, esa expresión de deseo, digamos, también aplicada a la Antártida, porque... Como vemos acá, lo que teníamos en la década del 40 era una idea justamente de discutir, bueno, de quién es el Atlántico Sur, de quién es el continente antártico que está próximo a Sudamérica, de los sudamericanos o de un país lejos de Europa, a más de 12.000 kilómetros de distancia, que es el Reino Unido de Gran Bretaña. Por eso es es importante, digamos, eh, para cuando hablamos de tanto de Malvinas como de la Antártida no solo entenderlo como una política de Estado a largo plazo, porque siempre estamos hablando de políticas que tienen más de 50, 70, 100 años, sino que además la integración latinoamericana es una variable y una llave fundamental para poder lograr ese propósito. Bueno, muy bien, avancemos un poco. Bueno, y acá... este viene la cuestión antártica y, y era tan importante para Perón era tan importante para Perón el tema antártico que a veces algunos decían mira Perón era más antártico que Malvinero pero en realidad él lo que hacía era una integración total porque eh, pensó la Antártida digamos para él era el futuro y al lado a la derecha tenemos un general desconocido para muchos que es el general Pujato, que fue quien digamos también tenía su plan de, en su plan de, de ocupar la Antártida, dice la anécdota que una vez estando Perón y Evita salían en Bolivia en una embajada y el general Pujato se les acerca y trata de hablar con ellos y de explicar el plan antártico que él tenía en la cabeza, si podía hablar, y, y Perón le dijo que sí, que por supuesto, y Eva también, pero cuando se van, se apartan, es Eva la que le dice a Perón, Juan, ¿vos escuchaste realmente lo que te dijo este hombre? Y entonces, este, sí, sí, no, bueno, pero hay que, hay que darle bolilla. Entonces dice, vamos a reunirnos con él. Y Pujato inmediatamente este, se hace cargo de esta idea de la Antártida, pensando distinto a los liberales, este, en aquella época de roca y en, la, en 1904, en, en lo de las Georgias del Sur y en, las, en lo que sería la explotación de recursos, piensa en una función social de la Antártida. Y en esa función social era la creación de pueblos de 200 habitantes para que, este, y también con escuelas para que funcionaran en la Antártida. ¿Eh? Y entonces ahí es donde comienza el plan. De ocupación de la Antártida, Pujato va a la Antártida, luego trató de ir, de llegar al Polo Sur, iba poniendo mojones con nombres a, a cada uno, la toponimia criolla de, en lo que era la Antártida, y bueno, y atrás los británicos rompiendo esas bases y cambiando nombres y tratando de. De lo cual, un día, cuando si hacemos una charla de la Antártida, vamos a ver que hubo operaciones muy grandes, como la Operación Tabarín. Como lo que fue una, una movilización única en tamaño que hizo el Reino Unido y una operación eh, yankee que, para decirte, en aquel momento que se llama High Jump, la operación yankee, para ocupar la Antártida, tenía 47.000 hombres eh, ahí en, sobre los bordes antárticos para ocuparla. Son eh, otras cuestiones que hoy no vamos a hablar, pero son muy interesantes de lo que fue la pelea antártica. Y Churchill cuando mandaba la flota, no era por la presunta presencia de los alemanes que también quisieron ocupar, sino era porque quería destruir este plan de Perón. Y eso lo aclara, hay un libro que lo aclara muy bien, que es la Operación Tabarín, en la cual casi nos enfrentamos y en la cual hubo manifestaciones en Buenos Aires a favor de esto. Por eso para Perón el tema antártico le llamaba el magno asunto. Sigamos. Bueno, Pujato establece ahí una de las bases, el, el, la base de San Martín, que era, digamos, fue un visionario. Yo tengo unos, unos, un libro de Pujato donde él está haciendo su plan en estas bases y hasta, en un, como, como una anécdota que les cuento, describe cómo, cómo se puede, este, digamos, con cultivos hidropónicos en el año 50-51, producían vegetales para estas bases. Hasta eso está descrito en, en los libros de Pujato sobre este tema. Entonces, bueno, la base San Martín es una de las bases, primer, primer asentamiento humano al sur del círculo polar antártico. Sigamos. Bueno, luego viene el Tratado Antártico, y ahí está apareciendo algo que nos preocupa. El Tratado Antártico, bueno, entra en vigor en 1961, era del 59, y fue un tratado hecho a la medida también en gran parte de los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad lo que quería Estados Unidos era la no presencia de la Unión Soviética en, en la Antártida y en el Atlántico Sur, y por lo tanto, eh, de alguna forma nos encuentra en una situación débil a nosotros y ya había pasado el 55, ya se había destruido la idea de la Antártida Sudamericana, y entonces Argentina, un poco, que fue uno de los primeros que, que reclamó, digamos, el primero que reclamó este, soberanía sobre la Antártida, bueno, de alguna forma para mí cede en esto para, en plena Guerra Fría, y bueno, y entonces se establece esta idea del Tratado Antártico como si fuese... Un tratado de paz, un tratado de... Sí, es un tratado de paz, donde no, hay, donde no es que no se discute soberanía, eso es importante saberlo. Está congelado el reclamo de soberanía, está congelado el reclamo hasta que se levante el Tratado Antártico. Y en ese momento se va a volver a discutir, y Argentina es uno de los países que va a hacer su, su pedido. Pero en esta, en esta cuestión de la ciencia, y en esta cuestión de la cooperación científica, hay una simetría. Esa simetría es que es tan importante como la simetría económica que tenemos con, con Estados Unidos y con Gran Bretaña y con la OTAN, en el punto de vista de armamentos, por ejemplo, en este caso es la inversión que hacen los, los países eh, como Estados Unidos, como Gran Bretaña y demás, en la Antártida. Hay una simetría económica y nosotros en el último gobierno de Macri, encima colaborábamos pasándole la poca logística que teníamos sobre dónde estaba el calamar en nuestro mar. Esto, esto es una, no es el, digamos, la panacea que todo el mundo vende con respecto a la Antártida. Digamos. Y ahí vemos una cosa final. Fíjense que el Reino Unido toma en rojo más que nosotros, más que la Argentina. Y a su vez está Nueva Zelanda y Australia. Y acá donde dice Noruega, ahí son las tierras de la, de la reina Maud o de la princesa Maud, que también tiene que ver con Gran Bretaña. Tiene toda una historia que la voy a contar otro día, la princesa Maud. Y también que esa, esa, ese pedazo de porción de torta del Reino Unido, en el año 2012, le regalaron a, a la reina de Inglaterra, eh, le hicieron el regalo y decían, bueno, a partir de ahora son las tierras de la reina Elizabeth. Y a su vez, ellos no se quedan con eso, tienen un departamento de toponimia y emitieron moneda, moneda antártica, de, de, con el sello de Gran Bretaña, la moneda antártica. Entonces, la lucha no es así. Y lo escribieron como parte del territorio, este, del territorio europeo, ¿no? Ahora no, tendrán que salir. Pero, ¿qué, ¿con esto qué quiero decir? Que atrás de todo esto se quedan con el 70% de la Antártida, es el 70% del agua dulce del mundo. Bien. Avancemos. Ahí Mario, eh, una pequeña pausa, en el sentido de que nos están mandando saludos de distintas partes del país, nos están mandando saludos desde La Plata, desde la provincia de Salta, desde Chilecito La Rioja, provincia de Corrientes, y nos manda también un saludo el director Edgardo Esteban, quien está mirando la transmisión, está muy atento, así que le mandamos un saludo. Bueno, le mandamos ¿Puedo? saludos. A todos ¿eh? y a Bien. todas. Bien. Bueno, sigamos. Bueno, eh, seguíamos con, con la época de... Habíamos hablado de la Antártida con Perón. Ahora hablamos, en 1946 aparece este mapa que eh, redefine Perón la, lo que es la cartografía argentina. Y entonces, a partir de ahí, de ese decreto, que es el 8944 del año 46, eh, establece que no puede faltar en ningún mapa, en ningún mapa que se emita en la República Argentina, no puede faltar la porción continental, la Argentina insular y la Argentina antártica. ¿Eh? Y había graves sanciones para quien no cumplía con esto. Entonces, a la, a la izquierda, en este mapa vemos cómo este, era el mapa bicontinental del año 46. Este decreto tuvo validez hasta, hasta que lo, lo sacó Viñone recién, en el año 1983, en la cual volvimos otra vez, aparte del 55, a tener la Antártida en un costadito, como lo veíamos antes, a, a minimizar el poder de visibilización del territorio. Viñone en el 83... Este, derogó este contrato, este contrato, perdón, este decreto. Sigamos. Bueno, el peronismo cambia la idea también desde el punto de vista cultural. Y esto es muy importante. Fíjense cómo este, ustedes saben que nosotros tenemos, hemos siempre ido al colegio y nos han dado el, el planiferio de Mercator. ¿Qué es ese planiferio? De el de siempre, donde ustedes van a ver que hay un norte global, después lo vamos a ver bien, pero un norte global más grande, que hay un sur global más chico, que Groenlandia es más grande que África, y, y a su vez este, África es mucho más grande. Bueno, está invertido, tenemos un norte global y el norte arriba, el sur abajo, y entonces Perón cambia la idea y empieza con esa cuestión, fíjense, la Argentina en el cenit. ¿Cuándo es el cenit? Cuando vos tenés arriba tuyo, hacia arriba derecho en forma vertical, ese sería el cenit. Entonces la Argentina aparece en el cenit del mundo y hay una proyección ahí donde dice 4 de junio y se ve la Antártida y se ven las Islas Malvinas, que formaban parte del plan económico también de Perón y también contaba a los habitantes de las Malvinas. En, en todos los censos. Entonces Perón establece esto y le da cierta curvatura, cierta curvatura, empezamos a perder esa idea plana y empezamos a tener una idea más esférica y aparece sobre todo, este, entre otras cosas, la llama de la argentinidad y van a ver un detalle arriba donde dice libertad, justicia, aparece en vez de la estrella polar que es la que se guiaban los marinos del norte, aparece esta vez que se van a guiar por la Cruz del Sur. Entonces, en estas imágenes, Argentina en el cenit y la Cruz del Sur en vez de la estrella polar. Esa estrella polar del norte que, por eso, de alguna forma, este, pusieron los mapas en el norte. ¿no? Pero, esto también, estos son compañeros que trabajan, este, han trabajado en un libro muy interesante que. Bueno, yo este, les voy a hacer propaganda. Es este libro. A ver. Tocar un poco ahí? más al medio. Ahí. Ya. Más cerca de la, de la cámara. Ahí va. Bueno, ahí está. Lo recomiendo. Es un libro de, de, muy interesante que es La comunidad imag eh, imaginada por la comunidad organizada de Ariel Harlich. Eh, es un libro muy completo. Y bueno, este, esta imagen yo la, la, la vi ahí en otros lados. Y por supuesto, pedí autorización. Pero es un libro recomendable. Nos mandan, para extender todo esto, ¿no? Nos están mandando saludos eh, un tal Emiliano Anderfund desde Ushuaia, desde la provincia de Tierra de Fuego, Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Y nos mandan saludos de distintos lados de provincia de Buenos Aires. Eh, desde Bulogne, eh, Olivos, eh, Vicente López. Así que... Tenemos una representación bueno, bien federal. Bien federal, bueno. Bueno, se entendió entonces esta, este cambio de concepción y la Cruz del Sur en vez de la Estrella Polar. Sigamos. Bueno, distintas, este, en, en ese momento, en el año 49, ustedes fíjense, en las tarjetas, en las cartas, eh, aparecía el mapa bicontinental, tanto en el 27 de marzo, como en eh, el 49, como en esta otra que tenemos acá, eh, tarjetas que eh, tenían siempre el mapa bicontinental. Y vamos a avanzar en la otra, así vamos viendo estas figuras, que, para no hacerlos demasiado pesados. Bueno, fíjense... Eh, Tarjetas y estampillas, bueno, a la, acá la primera de la izquierda, que ustedes vienen en la pantalla, es eh, en conmemoración a la creación de la estafeta postal de la isla Laurie en 1904, y otra vez el sector antártico argentino, la Argentina bicontinental, y ahí con la camarita no, tendríamos que correrla un poquito, o es mucho trabajo para ver otra cosa, para ver el matasellos que tiene. Si no, si se puede. Y si no, se los muestro abajo que está manchado. Ahí abajo de donde dice 22 de febrero, van a ver un sello como, como que se ve ahí la Cruz del Sur nuevamente. Todos estos matasellos tenían la Cruz del Sur. En el de arriba está más claro, pero bueno, creo que se ve bien, el, se alcanza a ver, ¿no? Sí, corrí, abajo. corrí la imagen nuestra para que se vea ahí la Cruz del Sur, así que se está viendo en este momento el matasellos con, con la Cruz del Sur ahí debajo de... El de la estampilla de Vita. Bueno, bueno, entonces esa era otra de las ideas que en estas, en estas imágenes hay que ir descubriendo. Avancemos, Juan. Bueno, más estampillas: eh, cincuentenario de la oficina de radio postal Orcadas del Sur, la bandera argentina desplegada. ¿m? La, siempre, por supuesto, tenía mucho valor esta cuestión postal, no pero también en esa estampilla, atrás de la bandera, nuevamente, la Cruz del Sur. Y la contraofensiva británica es que este, ellos empezaron a poner sus, los barcos de exploración que iban a la Antártida y sacan la, las Falkland Island Dependencies. ¿Por qué? Porque ellos consideraban la Antártida la consideraban dentro de las dependencias de las Islas Malvinas. Eh, pasaron a, en 1908, con la carta patente esa que vimos hoy, pasaban a ser dependencias de las Islas Malvinas. Y después ellos fueron cambiando la estrategia. Cuando no les convenía, la sacaron como dependencia de las Islas Malvinas y, y las pusieron este, solamente un gobernador, una especie de gobernador de la, de la Antártida, y un gobernador de Malvinas y un delegado en las Georgias o en las Islas San Pedro. Fíjense, bueno, esta era la lucha que había en aquel momento entre, entre las oficinas postales de unos y otros. Sigamos. Bueno, las, las revistas populares, las revistas del momento de, de, de aquel año, del 49, veíamos a, a cómo representaban la Argentina, una revista argentina del 1 de junio del 49, mostrándonos el mapa también bicontinental. En el centro, el territorio continental argentino, mostrando y potenciando la extensión argentina. En este caso no entraba el, la Antártida ahí, pero ¿qué decía? Dentro del territorio argentino entran Francia, España, Portugal. Entonces, para dar la idea de, de que la extensión también era una forma de, de, de ocupación y de poder. Y la de la derecha es una revista de lo, del Villiquen, que es a doble, a doble página la Antártida. Y la del centro también es un Villiquen. Entonces, como Villiquen también trabajó en la incorporación y en la visión estratégica en los colegios, para incorporar esta idea bicontinental, esta idea de, de que somos el, el segundo el octavo territorio continental en el mundo, pero somos la segunda plataforma continental. Incluida y la, y la adhesión o la, la Antártida Argentina a doble página. Entonces, bueno, estos eran todos trabajos estratégicos que en los colegios se establecieron. Sigamos. En 1954, también el Instituto Geográfico Militar, hoy devenido en Instituto Geográfico Nacional, eh, también otra disputa importante. Acá habla del mapa bioceánico. ¿Y por qué sería el mapa bioceánico? Eh, bueno, no, no estaba todavía el Bigel, el problema del Bigel. Y, y hay una cuestión también que es importante, que, eh, bueno, a, acá a partir del Cabo de Hornos, en, el, en lo que sería el Meridiano 68, nosotros llegamos a la línea esta que es el meridiano, la isla, la isla esta, digamos, yo digo esta línea que es la izquierda de la Antártida, mirenla, esa línea está en el 74. En el 68 estaría el, este meridiano del Cabo de Hornos, y ahí, ¿qué tendría la Argentina sobre la península también este, Antártica? Tendría parte del Pacífico. Bueno, después esto cambió con, con el Tratado del Bill pero... Hay una cuestión que es clave y que es fundamental y que todavía no está claro y todavía se emite y se habla del océano glaciar antártico o del océano antártico. Para la Argentina, para la Argentina no existe el océano antártico. El océano antártico o el Southern Ocean para los ingleses es toda una pretensión británica de sacar el Atlántico Sur de la Antártida. Y ojo que. Esto sale publicado en muchos trabajos científicos argentinos y no está del todo claro si existe un mar Antártico. No, para la Argentina no. Para Argentina, el océano Atlántico llega hasta la Antártida. Y en algún momento, cuando si se rompe el Tratado Antártico, habrá que definir con Chile si somos, si somos parte de, de, en la Antártida de un mapa bioceánico y somos Pacífico también. Ahí, Ahí hay una discusión. Ahí Mario, lo, sí. ahí primero nos manda saludos desde Venado Tuerto, Santa Fe, Miguel Sabach, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Desde sí, un fuerte abrazo, un compañero de Malvinas. Desde, ¿Cómo no? desde Capital y desde La Plata. Eh, es muy interesante esto que mencionás, porque eh, a diferencia de los Estados Unidos, que cuando se habla de Estados Unidos como potencia, que justamente tiene acceso a ambos océanos, siempre fue una vieja discusión ya desde el siglo XIX, esa posibilidad argentina de poder tener acceso al Pacífico, se volvió a discutir cuando se empezó a hablar de estos acuerdos multilaterales de comercio internacional, como el acuerdo transpacífico, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, digamos, como la integridad de América Latina en términos políticos es también la llave, digamos, para poder generar este tipo de acuerdos bilaterales, en este caso con Chile no solamente para asegurar la americanidad, digamos, no de la Antártida, sino para también pensar de forma estratégica y conjunta eh, el comercio bioceánico, ya sea tanto del Atlántico como del Pacífico. Uh -huh. Otra cosa, perdón, antes que me olvide, desde la producción nos están insistiendo que por favor, si podés hablar un poquitito más fuerte, así eh, se te escucha mejor. Bueno, bueno, es un problema, yo hablo fuerte, pero no sé qué es lo que... A ver, ahí se escucha mejor... De todas maneras, aclaro para quienes nos están viendo en vivo que cuando eh, terminemos la transmisión, esto lo vamos a subir desde la grabación de Zoom, que va a tener un mejor audio, así que cuando lo vuelvan a ver, se va a escuchar eh, mucho mejor. Bueno, la, lamento que, se, que no se escuche bien. Bueno, a ver, sigamos. sigamos. Bueno. Después del de, de año de, de esto, viene el 55 y vienen los retrocesos. Los retrocesos quiere decir que este, vuelve el mapa en el 55 a tener esa Antártida eh, ahí al costadito, pierde esa idea de, de mapa bicontinental, esa idea de la Antártida argentina, y en junio de 1957, el general Pujato dice lo siguiente, la crisis actual, social, política y económica de nuestro país la debemos a la intromisión de las Fuerzas Armadas en la política. Quiera Dios que en el futuro no haya otros salvadores de uniforme que hundan tanto el país. General Hernán Pujato en junio de 1957. General que está este, en la Antártida, eh, su, su cuerpo su, fue enterrado en la Antártida por, por su, a pedido de él. ¿no? Bueno, esto decía, fíjense si tenía visión. Sigamos. Bueno, este es el mapa de la en la época de Malvinas. Este, seguramente el mapa, ustedes fíjense, que había desaparecido, todos tenían la Antártida al costadito, pero en ocasión de la guerra había que desplegar el mapa. Y entonces este, ahí aparece nuevamente el, la jurisdicción del TOAS, este es el Teatro de Operaciones Malvinas, que estableció a 200 millas alrededor de las, de las Islas Malvinas, este, todo esa era la jurisdicción del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Por lo tanto, los excombatientes de Malvinas y en Malvinas y, y algunos y los que estaban, salvo el Belgrano, que también bueno, fue fue, digamos, un homicidio, un crimen de guerra. Eh, todos los soldados este, son veteranos de guerra o excombatientes quienes estuvieron en Malvinas o alrededor de las 200 millas o, bueno, en caso de las Orcadas. Por eso, este, esto es un comentario rápido porque esto se ubica a quienes estuvieron en la guerra porque si no, el, es la única guerra que eh, cada vez tiene más excombatientes. Sigamos, yo por temas de tiempo. Bueno, en, en el año 2010, en, en gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, eh, aparece el mapa bicontinental, aparece el sector antártico nuevamente, y, y la diferencia que tenemos es que en general aparece demarcada las 200 millas, porque todavía no estaba consolidada la idea de las 350, si bien algunas tienen marcaciones, no estaba marcada como en el último mapa, en ese que vimos hoy, que tenía toda la, la, la parte celeste más oscura. Bueno, este, este es muy parecido, pero todavía le falta consolidar esa, esa cuestión de, de, del mapa, digamos, de las 350 millas. Por lo tanto, eh, igual este, este mapa se repartió en los colegios, se empezó a discutir lo que era la Argentina bicontinental, y si seguimos vamos a ver que hay una ley. Esa ley este, también eh, fue votada por, por todos este, y fue firmada en ese momento por Julio Cobos. Porque esto después se hablaba de que este era un mapa, muchos hablaban de que era un mapa kirchnerista, sin embargo, estamos hablando de que este mapa bicontinental tiene un poquito más de historia. Eh, bueno, esta ley 26651. Es la que este, establece el mapa bicontinental, ese que vimos, como el obligatorio en los colegios. Adelante. que Agrego una pequeña acotación. Esta ley se votó por unanimidad de todas las fuerzas políticas del, del Congreso de la Nación. Como para sí. que no quede dudas que es un país, eh, perdón, es un mapa, digamos, con acuerdo eh, nacional. Sigamos. Bueno, una de las concepciones que también tenemos que ver con, con la idea esta de la bicontinentalidad es lo que vemos en el mapa de la derecha, eso que se ve más oscuro, como una línea curva, se ve en las islas San Pedro, se ven en las islas San Santiago o Sandwich. y eso qué es? Es nada más y nada menos que la cordillera de los Andes que sale... La, o sea, viene la cordillera, se, se hunde ahí en la zona de, se, de Ushuaia, emerge en las Yorchas del Sur, o San Pedro, emerge en las Sanguis o, San, o San Santiago, e ingresa en la península antártica como los Antartandes. Y a la izquierda un mapita antiguo donde este, también teníamos los Andes Antárticos, no sé si lo alcanzan a leer a, a la izquierda en ese mapita antiguo, bueno, un hallazgo de que también estas cosas de los antartandes no es una cuestión novedosa. Así que esta es la unión, es como, como si fuera, como parece este, una unión este, umbilical, ¿no? que, que está entre el continente y la Antártida. Sigamos. Bueno, ahora vamos a ir terminando con una última parte y y tiene que ver con la cultura estratégica de lo que hablábamos hoy. Perón pone, el, pone este mapa en el cenit, el mapa cambia a la Argentina en el cenit, pone la Cruz del Sur, pero lo que nosotros siempre tuvimos fue una visión eurocéntrica con el Mercator que está a la izquierda, miren a la izquierda, y vean cómo, por ejemplo, este, África comparado con Groenlandia, es casi igual. Y América Latina es igual a Europa. Y ese norte global, que ustedes pongámoslo que pase por México, si hacemos un trazo, es tan grande el norte global sobre un sur global que es mucho más chico. Ahora, esto nadie nos explicó por qué Groenlandia aparece como África y Groenlandia es... Diez, eh, son tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y África tiene 30. Y América Latina tiene 18 y Europa 9. Y sin embargo, el Mercator nos vendió siempre esta imagen. Si bien hay cuestiones técnicas, pero bueno. A la derecha, el mapa de Galpicher aparece en el 78 y trata de demostrar, de alguna forma, por los kilómetros que tiene, cómo cambia la idea de, de concepción de lo que es el mundo, entonces ese sur global donde vivimos, ese sur global que pasaría nuevamente por México, por África, por América Latina, contra ese norte global nos damos cuenta que el sur global tiene 100 millones de kilómetros cuadrados y el norte global tiene 50. Y siempre hemos visto ese otro, el de la izquierda, que parecía al revés. Esa era la visión de cultura estratégica, y eh, visión eurocéntrica que, tienen, que tuvimos hasta hace poco. Sigamos. Entonces viene una nueva creación, que es el planiferio de Aitov El planiferio de Aitof es fundamental porque esto, esto es el mapa del Instituto Geográfico Nacional establece que, fíjense, por dónde pasaba... El, el meridiano de lo, el cero, digamos, por donde pasa en el Mercator. Por el meridiano de Greenwich o Greenwich, eh, que está en Londres. Fíjense si era no solo eurocéntrica, sino británico el, el mapa, ¿no? ¿Y qué visión tenemos si el mapa mundi actual pasa por la América Latina? Entonces, ahora, ven, ven Europa como que lo haya aislado, ven Groenlandia al norte comparado con África. Entonces, esto es fundamental, la cuestión cultural. Y démoslo vuelta, porque acá quiero también hacer una, plantear una discusión importante para otro día. Y acá lo estamos dando vuelta. Y entonces ahora vamos a pensar lo siguiente. Si, a, si tenemos un, un espacio ocupado por el mar, en un 70%, somos nosotros un estado más marítimo que continental, o que ribereño, que ribereño, mucho más, mucho más que eso. Y también tenemos que pensar que lo que se llama la cuenca del Atlántico Sur, que sería toda la cuenca que, que, que nosotros tenemos de Latinoamérica y que tenemos también en nuestro país, la cuenca del Atlántico Sur Incluido otra cuestión que también nos falta de, de visión de agua que no, te, no hemos dicho, que es lo fluvial. Las grandes carreteras, la importancia de los ríos. Más agua todavía, somos todavía mucho más este, acuático. ¿no? Eh, entonces, este país es un país marítimo y esto se podría hacer que en vez de un país marítimo, un estado marítimo, esta es la cuenca del Atlántico Sur, y el 30% es la tierra. Pero ese 30% nos marca una cuestión geopolítica importante, que se llama el poder de las penínsulas. Lo voy a decir muy cortito, pero ustedes vieron que hay viajes que se llaman de cabotaje, los viajes cortitos son los viajes de cabotaje. Los viajes digamos de cabotaje son nacionales, pero en realidad los viajes de los barcos de cabotaje eran los menos importantes, los que no corrían riesgos, porque eran de cabo a cabo. Pero los viajes de las penínsulas, como era pasar el Cabo de Hornos, o la península Antártica, o pasar acá a Sudáfrica, y como hicieron los portugueses, esos eran los grandes viajes. Ese es el poder de poder navegar y descubrir esas enormes penínsulas. ¿Eh? De ahí el cabotaje al, al poder de las penínsulas, y la península Antártica, unida con la, con la Argentina, que es una enorme península, que está comunicada con todos los mares. Entonces, hay una cuenca, pero del Atlántico Sur, con las penínsulas que son menores, pero que tienen ese poder de, de poder hacer como hacían esos viajes, tan, los viajes antiguos, y que eran los, realmente los viajes importantes, los que podían cruzar por ahí. Por eso, la concepción... Este, de un país continental, de un país ribereño, parece que ha quedado un poco alejado según mi concepto, porque tenemos el 70% de agua y hay que sumar los ríos con 11.000 kilómetros de, de, de extensión, más que las costas. Entonces, bueno, sigamos. La cultura popular, la cultura popular este, también este, tenía estas cosas y... Y bueno, miren acá, acá estaba Armafalda en su momento, y Libertad este, está poniendo el mapa al revés. Y bueno, entonces ella dice, al revés, ¿respecto de qué? La Tierra está en el espacio, y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Y bueno, y vuelve a decir esto, ¿no? Eso que el hemisferio norte es el de arriba, es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba. Para los que, para los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo. Bueno, esta idea, ¿no? Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, bueno, y así se, Mafalda se cansa, y bueno, y, pero ella trató de explicar esto. Y entonces, esta idea de que el norte estaba arriba. ¿Y por qué el norte está arriba? Porque Mercator puso en algún momento el norte como algo importante. Colón cuando viajó a América, lo más importante era el este. Porque el este, los mapas del este, el este es donde sale el sol. El norte es la oscuridad. ¿Mm? Así que este, la mayoría manejaba otros mapas y no el norte. Pero también este, los chinos, eh, algunos dicen que vino al norte por el tema de la brújula, porque señala el norte. Eran todas convenciones para darle importancia a, este, a ese dominio de los imperios. Porque en realidad China tenía la brújula orientada al sur. Se ponían, una, se ponían eh, agujas imantadas en el agua, y bueno, y lo más importante era para China era el sur. Pero bueno, esta es la idea cultura popular y soberana, ¿no? Sigamos. Ahí también menciono que nos manda saludos eh, Silvina Valdazarre, quien es eh, nuestra directora nacional de museos eh, del Ministerio de Cultura, que también nos manda un saludo y que está presente acá en esta interesante charla de formación. Bueno, muchas gracias. Vamos, vamos así, llegamos al final, pero seguimos con la cultura popular. Y bueno, un globo no tiene ni arriba ni abajo, y, y a ver si yo quería mirar, pero no, me lo tenía. El, ahí tenemos una, un mapa de América Invertida de Torres García, que es un uruguayo, que es una, una, un dibujo muy conocido, muy popular, que también llamó mucho la atención en su momento, ¿eh? este, este dibujo que está en todos lados y que también formaba parte de esa idea de que no tiene arriba ni abajo. Y bueno, y lo que dice Jaureche, que si querés, vos lo podés leer Juan, si querés, bueno, no hay ninguna razón para que consideremos que no, esto está reducido, ¿no? El barrio sur del mundo y abajo dice, los caminos están aquí mismo, señalados por los pastos y las picadas, y por las estrellas de este cielo, que no es el de la estrella polar, sino el de la cruz del sur. Y bueno, otro día vamos a hablar también de la cruz del sur, y vamos a hablar de otra, otra visión, también de otra cosmovisión, que es la visión de los pueblos originarios, y vamos a hablar del choique, y vamos a hablar del carbonero, y del avestruz, desde o hacia del ñandú, pero bueno, es otra, otra, otra charla. Sigamos. Acá, si te parece Mario, eh, ponemos sí, play el video. El y si no se escucha, bueno. explícalo así que no, no se está Tenemos viendo. un problema de audio en esto. Entonces, bueno, en esta película, porque estábamos rastreando, ¿dónde podemos tener estas cuestiones? A ver, ponela si se escucha y si no... Creo que no tiene audio. Bueno, lo que está explicando en un lugar muy pobre, en una escuela muy pobre, el rigor del destino, este, este Julio Cruz, creo que es, este, está explicando y dice: "Siempre vivimos acá abajo, señorita". Dice: "Siempre vivimos acá abajo". Y miren cómo están atentos. Entonces siempre hemos estado acá abajo. A mí eso no me gusta. A mí dice: "Nosotros los pobres siempre hemos estado acá abajo". Y, y, y siempre la Argentina está ahí abajo del globo. Y entonces le está explicando y dice, a mí en realidad no me gusta eso. ¿Y qué pasaría si yo, si usted me lo permite, dice, por, por esta cuestión de respeto que tenía, ¿no? Dice, yo estoy transcribiendo parte de ese auto. Si usted me lo permite con todo respeto, voy a hacer algo. Y lo que hace entonces es invertir el globo. Ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo invierte ese globo y lo da vuelta. Y dice, porque algún día, a todos están todos atentos, porque algún día los que estábamos abajo vamos a pasar a estar arriba, y los que estábamos en el sur vamos a pasar a estar allá arriba, y entonces los que tienen plata, que son los del norte, por ahí esta vez nos va a tocar a nosotros. Nos va a tocar a nosotros alguna vez. Esa es la idea de esta película de Gerardo Vallejo, El rigor del destino, que bueno, luego vamos a tener el audio, pero tiene esa connotación. Y Ahí bueno. les comentamos a quienes nos están viendo que esa película está entera en YouTube Y particularmente esa escena está en el minuto 31 Así que quizás después lo sí, subimos si en las redes El link de la... tenemos si nosotros el problema de audio Exactamente, tenemos ahí complicaciones de audio Pero para quienes ya lo quieran ir investigando Ahí en YouTube está la película completa Bueno, vamos hacia el final ¿Nos faltó algo? ¿Estamos en la última? No, no, no, no, no, estamos sobre el final. Entonces, bueno, de la cultura popular también tenemos que rescatar este, varias cosas. Pero dice así, una nación que deja ser por otra una navegación que puede realizar por sí misma, compromete su futuro y el bienestar de su pueblo. Manuel Belgrano, que fue el primer patriota que habló sobre la plataforma continental y que después sus conceptos fueron continuados por el almirante Storni, eh, justo en el año belgraniano, a los 250 años del nacimiento, a los 250 de su, 200 de su muerte, y esperamos que estos héroes populares que tenemos acá, que son más nuevos, que, que Mafalda, o que Jaureche o que los, lo que hemos ido viendo, vuelvan ahí está Belgano y están este, estos héroes que teníamos y que desaparecieron, que bueno, a ver si Zamba y todo su grupo vuelve y volvemos a tener y mostrar a los chicos estos mapas, esta cultura popular, esta idea de una Argentina marítima, de un estado marítimo enorme, que, que bueno, que tenemos que en los colegios estar claros de que tenemos... De salir adelante porque son 10 millones de kilómetros cuadrados que estos chicos van a tener que gestionar con, un, con una Gran Bretaña que ocupa 3 millones de kilómetros. Por eso teníamos que terminar con esta plataforma continental, con la idea del primer patriota justo en el año que festejamos o que celebramos, no Nos festejamos, celebramos el nacimiento y, y la muerte. Y también... Para Malvinas, el 6 de noviembre de 1820, la primera vez que se, este, este año, la primera vez, los 200 años del izamiento de la bandera en Malvinas. ¿Eh? 6 de noviembre de 1820 son los 200 años este, del primer izamiento de la bandera en Malvinas. Bueno, con algunas dificultades, pero muchas gracias por todo este, y espero que a lo mejor en otro momento hablemos de recursos naturales o hablemos de de bienes naturales, porque queremos tener un panorama completo. Muchas gracias. Bueno, Mario, la verdad, increíble toda la, la exposición que vimos recién. Eh, mucha información, mucho contenido. Claramente esta transmisión se va a repasar más de una vez porque son muchos conceptos que tenemos que, que asimilar y el, de todo lo que vimos hoy en día, quizás el concepto más importante o los conceptos más importantes, es vernos a nosotros como, como país, como pueblo, un pueblo bicontinental, digamos, que no, no es que nuestro país termine en Ushuaia, como una típica frase popular, sino que es hasta el polo sur. Ese es el último punto, eh, más, el punto más austral de, de nuestra patria, así como también tomar conciencia de que la Argentina no es únicamente un país... Eh, agroexportador, entendido desde la producción eh, agrícola-ganadera, sino que también somos un país eh, marítimo con todo lo que implica desde el punto de vista eh, geopolítico y también de los recursos naturales. Así que Mario, muchísimas gracias, la verdad que fue muy, muy elocuente y te agradecemos de, desde acá eh, tu participación, eh, que fue increíble. Bueno, muchas gracias a ustedes y... Y bueno, esperemos vernos en otra oportunidad discutiendo algún otro tema. Así es. Muchas sea. gracias. Y felicitaciones a todos los trabajadores del museo que están llevando a cabo todas estas charlas, este, que son haciendo un gran esfuerzo en, estas, en estos tiempos tan difíciles de la pandemia. Seguimos trabajando. Así es, y manteniendo a pesar de la pandemia y de la cuarentena, eh, como bien veníamos diciendo, la discusión y la reclamación de soberanía no solamente en el espacio, sino también en el ciberespacio, que también ah, es el lugar eh, con el cual tenemos que estar al frente. Lugar de, el ciberespacio es el único lugar, el único continente que hoy no tiene la pandemia. Claro. Los satélites y la economía satelital sigue trabajando a pleno y produciendo internet y, y demás servicios sin hacer afectados. ¿Eh? Y el ciberespacio es un tema. Bueno, no, lo, no quiero hablar más porque ya hablamos bastante. Bueno, así que bueno, gracias, ¿eh? de mi parte también, eh, nos vemos el viernes que viene, a las 18 horas, vamos a continuar con este ciclo de Soberanía y Memoria, nos estaremos viendo mientras tanto en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Flickr, y en la página web del museo, así que mientras tanto nos encontraremos por esos pagos, así que de mi parte también, muchas gracias, y nos veremos eh, la semana que viene.